Bueno, pues un gusto saludarles. Muy buenos días a todos. Eh, en este sabadito que, bueno, pintaba un poquito nublado y frío, pero bueno, parece que va mejorando por aquí, por el norte de la ciudad. Pues con el gusto de saludarles, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy aquí a Census. Y bueno, efectivamente vamos a platicar de un tema que a lo mejor muchos pudiéramos decir, o en cierre fiscal en agosto, se ve muy extraño. Pero no, fíjate que yo creo que siempre es un tema que de alguna manera nos permite reflexionar y creo que estamos a muy buen tiempo para, pues ya encaminados prácticamente para ese cierre fiscal 2021, que tiene cosas muy interesantes, tiene cosas creo que habría que tomar en cuenta, principalmente por las reformas fiscales 2021, que pues algunos ya se nos habrán olvidado quizás, algunos otros todavía lo tenemos muy fresco, muy reciente, y bueno, estaremos platicando un poquito acerca de la cuestión de tomar en cuenta sobre los ingresos nominales, los ingresos acumulables todo aquello que puede ser ingreso o no ingreso para efectos fiscal y tener la posibilidad de percatarnos si existe algún tipo de error, corregirlo. Corregirlo antes de que llegue esa fecha que de repente a todos nos pone a correr, que es el, el, el cierre fiscal, el cierre fiscal contable. Y por el otro lado, las deducciones. Creo que también la autoridad nos señala varios requisitos, como tú lo sabes, al artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, pues me genera una serie de precisiones que tengo que cumplir, algunas de ellas obviamente con mucho mayor tiempo, algunas otras quizás no tanto, ya estaremos comentando un poquito acerca de esos puntos y temas que están también enfocados para presentarlo prácticamente también como parte de la declaración anual. Las pérdidas fiscales, la cuenta de utilidad fiscal neta, la cuca, pago de dividendos, etcétera, etcétera. Tú sabes, muy bien, de repente el segundo semestre del año nos llega muy rápido, de una manera prácticamente inesperada, pero yo siempre lo digo, llega agosto, ya prácticamente huele septiembre, fiestas patrias, y así te das cuenta, en un ratito ya estamos prácticamente a fin de año. Entonces se va muy rápido el tiempo, entonces vamos a aprovechar precisamente estos minutos para comentar algunos aspectos que precisamente vayamos precisamente al enfoque del cierre de carácter fiscal. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. En primer lugar, quiero comentarte la parte que tiene que ver precisamente con los ingresos acumulables. El ingreso acumulable siempre es un tema que obviamente nos genera mucha inquietud, y más ahora, en esta época, porque si tú recuerdas, eh, la autoridad, a través del artículo 33, que tuvo una reforma bastante interesante, 33 del Código Fiscal de la Federación, en la cual se nos dio a conocer una serie de reformas que probablemente a lo mejor tú ya estés papado, ya lo hayas escuchado y en caso de que no, nada más recordarlo. La autoridad fiscal consideró para este ejercicio presentarnos una, un prellenado del pago provisional. Como tú lo recuerdas, tenemos ya desde dos formatos de declaración anual, lo que es 2019 en 20 y 2020 ahora en 21, que la autoridad nos prellenó la declaración anual precisamente con los ingresos acumulables. Y para este año pues se nos advirtió, se nos dijo con antelación que pues, esta situación se iba a presentar con el objetivo de ayudar a los contribuyentes precisamente a presentar su pago provisional. Y la gran sorpresa es que iba también a, íbamos a recibir un prellenado en el pago provisional para poder presentar esta información con datos correspondientes al CFDI de ingresos. Y esto pues obviamente nos generó un poquito de inquietud, Posteriormente se publica la regla, la regla trae una serie de errores, la autoridad lo corrige, viene un artículo transitorio y nos quedamos así como que, ¿y ahora? La autoridad no lo ha echado a andar. Y no lo ha echado a andar principalmente por el hecho de que el contribuyente, pues muchos tienen problemas con su firma electrónica. Uno de los cambios que la autoridad hizo respecto al pago provisional y que desafortunadamente no lo ha podido llevar a cabo por la falta de citas es ese, la firma electrónica avanzada para firmar el pago provisional correspondiente. Hasta ahorita nos hemos quedado con esa situación, ya inclusive el presidente de la República ya tuvo contacto con la señora Buenrostro, la jefa del SAT, para instruir qué pasa con las citas, porque no hay citas, ya nos enteramos que hubo por ahí una serie de amparos en el estado de Chiapas con respecto a esta situación, y bueno, el contribuyente está desesperado, el contribuyente quiere presentar y quiere cumplir con sus obligaciones fiscales, pero desafortunadamente la autoridad no lo deja. Es algo curioso, uno quiere pagar impuestos, uno quiere presentar las declaraciones y la autoridad dice no, no hay citas. Entonces, pues estamos confundidos, ¿no? Quieren que cumplamos, nos llegan cartas de invitación, nos llegan exhortos y demás. Y, y por el otro lado, pues no hay citas. Entonces, pues suena muy extraño, ¿no? Suena muy contradictorio esta situación de cumple, pero pues no hay citas, espérate. ¿Por qué te hago este comentario? Porque va a ser necesario ahora, precisamente parte del, de la información que traigo aquí contigo, pues precisamente es enfocada esa parte. En el sentido de que vamos a tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. No sabemos si prácticamente en este año la autoridad termine sí, este, llevando a cabo la elaboración del pago provisional rellenado. Yo considero que primero tiene que resolver el problema de las citas y la firma electrónica para poder exigir al contribuyente de aplicar, en este caso, la presentación del pago provisional firmado electrónicamente y sobre todo con datos rellenados. Ya de mientras estamos así como que, bueno, la regla ya está, la disposición existe, pero en la práctica no lo podemos realizar. Bueno, como tú recordarás, el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta pues nos habla que todas las personas morales pues, tendrán la obligación de acumular sus ingresos como aparecen en la lista, en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito los obtenidos a través de conceptos señalados por operaciones en el extranjero, que de repente eso nos genera un poquito de duda, y obviamente el ajuste anual por inflación acumulable. Esta situación de los ingresos, Rubén, ¿qué habría que tomar en consideración? Cualquier ingreso que tú tengas, no importa cómo sea, lo tienes que acumular, salvo prueba en contrario. Entonces, en este caso, si yo tuviera, por ejemplo, un depósito en una cuenta bancaria, cualquier depósito que yo pueda obtener o recibir en mi cuenta bancaria, Dice la autoridad, lo acumulas. Aquí el punto es que de repente muchos de nuestros ingresos no necesariamente vienen o provienen de una enajenación, de la prestación de un servicio o de un arrendamiento, sino que de repente a veces otorgamos préstamos, las personas, nuestros deudores nos pagan y depositan en esa cuenta bancaria. La pregunta es, ¿tienes el soporte documental de esos depósitos? Por ejemplo, un contrato de mutuo, Tienes, por ejemplo, a lo mejor un documento que pueda justificar que a lo mejor hubo una donación, pudo haber sido el caso. Oye, a lo mejor se trata de una aportación de capital. Oye, tienes el documento que soporte que efectivamente los socios determinaron así de manera consensuada que realmente iba a haber una aportación de capital, un aumento del capital. Pues son documentos sociales como las actas de asamblea, ya sea ordinarias extraordinarias, que soportan precisamente este tipo de operaciones. En conclusión, no todo el ingreso que entra en la cuenta bancaria representa particularmente una cuestión de enajenación o prestación de servicios, definitivamente. Por lo tanto, para nosotros es muy importante contar con esos medios. En el caso de los bienes y los servicios, hay que tomar en cuenta que ahorita, sobre todo por la pandemia, resulta complicado de alguna forma a veces poder pagar en efectivo. Hay muy poca circulación, muy poco circulante en las empresas, sobre todo porque pues, hay problemas económicos, hay que reconocerlo. Probablemente tú recordarás el año pasado, eh, cuando estaba todo el apogeo de la pandemia, pues muchas empresas desafortunadamente tuvieron quiebras, ¿sí? quebraron técnicamente y no pudieron continuar con su, con su negocio. Y este año pues particularmente no es la excepción. Estamos viviendo una tercera ola de covid en un ambiente y en una situación un poco diferente porque la autoridad pues me dice que existe un semáforo epidemiológico, pero no importa el color en que estés. Prácticamente tienes que seguir como si estuvieras en verde. O sea, el semáforo está en rojo, Rubén. tienes que ir a trabajar, tienes que abrir tu negocio. Todas las actividades son esenciales, las escuelas, es lo que se ha debatido en los últimos días, que si los chicos entran a la escuela o no, con el gran temor que existen en los, en los, en los pequeños en los menores, primordialmente por el hecho de que pues ellos todavía son un sector que no ha sido inoculado y particularmente porque pues también hay un gran temor entre la población de los cuidados que obviamente tiene un menor cuando está en la escuela que con respecto a cuando está en su casa y obviamente pues no es lo mismo y entonces por lo tanto esto abre el debate de que si realmente esto pueda llegar a traer como consecuencia pues, situaciones un poco fatídicas ¿no? a la población sobre todo de, de pequeños, de menores, son los más vulnerables en ese sentido, pero dice la autoridad no, tienes que dar este, ...realizar tus actividades, como si no pasara nada... nada ...más cuídate, entonces cubrebocas ...la sana distancia... ...lo cual la verdad me deja a mí muy preocupado... ...porque tu pues, sana distancia, ¿cuál? ...ves los medios de transporte públicos, el metro... ...ves los autobuses públicos... Este, ...los llamados microbuses... ...aquí en la Ciudad de, de México... ...pues van, van totalmente llenos... ...entonces, ¿cuál sana distancia? No? Entonces, ...eso abre un poquito el debate... ...pero bueno, me dice la autoridad... ...tienes que tener una actividad... ...entonces por lo tanto, ¿qué pasa con las empresas?... Al no tener el recurso económico, al no tener flujo, pues de repente empezamos a pagar con bienes o servicios. En algún momento dado podemos optar por esta situación. Entonces la pregunta es, ¿existe un acuerdo, existe un consenso en que yo voy a recibir en lugar de efectivo algún tipo de bien? Segundo, ¿esto quedó definido de manera inicial desde el momento en que se hizo la operación? ¿O simplemente yo tenía la esperanza de poderte pagar en efectivo, pero al final no pude lograr pagar en efectivo. ¿Por qué? Porque la situación del negocio desafortunadamente no mejoró. Entonces, de manera improvisada, pues simplemente hago este, uso de mis bienes, tengo un automóvil, una camioneta, un equipo de cómputo, te pago con bienes. O la otra, este, Rubén, no tengo bienes, pero te puedo dar un servicio como contador, como auditor, como abogado, como arquitecto, como ingeniero, lo que sea, pero el punto es poder liquidar mi deuda. Ese tipo de cuestiones... Entramos a una situación que básicamente podríamos entenderlo como una permuta y la permuta significa que hay una doble enajenación. Por lo tanto, si yo recibo por parte de ese deudor un bien o un servicio, también me tiene que expedir un comprobante digital. Por lo tanto, tiene que estar soportado por un documento y principalmente por un acuerdo. Los métodos de pago aquí son muy importantes porque tomen en cuenta que el método de pago en su momento, los bienes originalmente o los servicios no estaban contemplados. Por lo tanto, si yo determino o acuerdo con el acreedor poderle pagar a través de un bien o servicio, oye, ¿qué dice este concepto de método de pago? Oye, pues dice PPD, perfecto. Oye, ¿qué forma de pago señala? Ah, pues dice que con efectivo, o dice que a lo mejor con transferencia de fondos, porque estamos normalmente acostumbrados a esto. Sí, pero entonces tendríamos que corregir el comprobante digital, principalmente porque no está señalando esto y sobre todo, porque a la persona que recibe este, eh, en este caso que realiza el servicio, paga, pues no lo va a poder hacer reducible. Porque ese es un aspecto delicado principalmente por esa situación. Ahora, un punto importante, ¿qué pasa por ejemplo con el caso de los establecimientos que se encuentran en el extranjero? Toma en cuenta que bajo esa situación, los establecimientos que se encuentran en el extranjero, principalmente como sucursales, ¿no? bajo esta situación, pues también vamos a tener la obligación de acumularlo. ¿Por qué? Porque genera una factura, no importa si sea en este caso de otro tipo, no CFDI, pero finalmente es una remesa, es un, re, un dinero que regresa directamente a nuestro país y también tenemos la obligación en este caso de acumularlo. No se te olvide que el ajuste anual por inflación, pues es un, es un concepto que de alguna forma hay que irlo preparando y siempre he señalado en las pláticas, ve depurando tu contabilidad, trata de ir generando esa depuración de tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, Tú lo sabes, de repente a veces la prisa, la carga de trabajo en el departamento contable, pues en ocasiones no permite hacer esto. Por lo tanto, siempre será importante darnos un tiempo precisamente para poder ajustar nuestras cuentas por cobrar, nuestras cuentas por pagar. Uno de los puntos que yo siempre recomiendo revisar en este punto es qué pasa con las cuentas que a lo mejor ya considero como incobrables. Acuérdate que tenemos un artículo que es el 27, fracción 15, sobre todo con la parte de clientes, donde la autoridad también te establece, lo vamos a ver un poquito más adelante, de la notoria imposibilidad práctica de cobro. Esta palabra que utiliza mucho el SAT para estos efectos y que nos va a ayudar de cierta manera a depurar una cuenta que no he podido recuperar. Ya veremos cuáles son los requisitos, las condiciones. Esto nos ayuda a disminuir las cuentas por cobrar, por supuesto, y a la larga también te va a permitir a deducir un concepto que prácticamente tú ya dabas como perdido. Entonces, hay aspectos que hay que tocar en ese punto y creo que son importantes mencionarlos, Principalmente por el hecho que implica, es pues obviamente, ajustes en la materia contable. Aquí te dijo una tesis que, que de alguna manera nos puede ser de utilidad. Es una tesis ya de algunos años, del año 2007, en donde se establece que para efectos de los ingresos, cualquier tipo de concepto que modifique positivamente tu patrimonio será un ingreso para el contribuyente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, no comentamos, porque acuérdate que hay un otro artículo que es el 18, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de las personas morales que se dedican al arrendamiento de inmuebles. En el caso del arrendamiento de inmuebles, de repente es muy común que en los contratos de arrendamiento o se prohíba o se permita realizar modificaciones al local donde yo me encuentro. Vamos a pensar que en mi contrato de arrendamiento se me permite o se me facilita llevar a cabo alguna modificación. Oye, voy a cambiar la techumbre voy a cambiar las ventanas, voy a colocar un nuevo baño, porque el que tengo no me es suficiente, voy a agregar, no sé, a lo mejor voy a cambiar panel solar, ¿sí? por la cuestión del ahorro energético y toda esta cuestión. Todo esto que hagas, probablemente en el contrato se establezca que cualquier adición o mejora permanente al inmueble no lo podrás remover. Perfecto, yo lo voy a hacer porque mientras dure mi contrato de arrendamiento, pues yo lo necesito para realizar mi actividad y por lo tanto requiero sentirme cómodo, sentirme eh, en una instalación adecuada, y por lo tanto lo voy a hacer. No importa si al final del contrato yo me retiro de este local y al final de cuentas esas adiciones y mejoras se quedan en el inmueble. ¿Qué pasa para el arrendador que obtuvo esas adiciones y mejoras? Esas adiciones, esas mejoras permanentes dentro del inmueble, una vez terminado el contrato de arrendamiento, formará parte precisamente de este incremento patrimonial. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una empresa que se dedica al arrendamiento y al final hay una serie de modificaciones o adecuaciones permanentes, ojo, permanente significa que no lo pueda modificar, que no lo pueda quitar, que pueda afectar la instalación estructuralmente de, de, de, de la construcción y por lo tanto se ve afectada. Obviamente yo la permití, yo la autoricé a través del contrato de arrendamiento entonces, mientras el contrato de arrendamiento no termine, para mí obviamente no es un ingreso. Pero en el momento en que el contrato de arrendamiento concluya, para mí formará parte de eso. Y precisamente es uno de los puntos que habrá que considerar. Pero, ¿Y cómo saber todo esto? ¿Cómo saber el valor? A través de un avalúo. El avalúo lo tengo que practicar para determinar precisamente cómo se modifica positivamente mi patrimonio. Y por lo tanto, esta situación obviamente pues, habrá que considerarlo. Ahora, lo que yo te mencionaba, no todo el ingreso en cheque, en efectivo, transferencia, pues es prácticamente un ingreso. Por lo tanto, yo te recomiendo cuidar la parte de préstamos por parte de terceras personas, los reembolsos que de repente a veces nos llegan a ser trabajadores o determinadas personas a las cuales se les facilitó el recurso económico o en su defecto inclusive pagos a proveedores realizados de manera incorrecta. ¿no? ¿Cuántas veces hacemos pagos de ese tipo? A lo mejor nos equivocamos y pagamos de más una factura. Eh, le hacemos ver esta situación a nuestros proveedores o acreedores. Ellos están conscientes de que hubo un pago en exceso, un pago de más. Este Se nos pregunta, oye, ¿lo podemos aplicar como un anticipo? No, quiero que me regreses el dinero. Perfecto. Entonces todo esto puede derivar en que la empresa regrese el recurso y obviamente cualquier dinero que llegue a mi cuenta bancaria, dice la autoridad, es un ingreso. A lo mejor la parte que nos pueda generar un poquito de problema es la parte del efectivo. Porque acuérdate que la parte del efectivo, desafortunadamente, pues no deja huella. Entonces, siempre será muy importante evitar el manejo del efectivo. Si tú recuerdas, tenemos por ahí algunas disposiciones que la autoridad establece, como es el artículo 55 de la misma ley de renta, donde se me establece a través de este artículo que cualquier tipo de movimiento bancario que yo tenga, los bancos tienen la obligación, por llamarlo de alguna manera, de informarle al SAT, que efectivamente hubo movimientos bancarios. Y estos movimientos bancarios, de repente los que el banco detecta y sobre todo informa al SAT, son los movimientos bancarios inusuales. ¿A qué me refiero con ellos? Los depósitos que de repente saltan a la vista porque son operaciones poco comunes. Normalmente la autoridad tiene identificado tu tipo de movimientos. Obviamente hay empresas muy, muy grandes que el monto de los depósitos y las transferencias que se realizan son de millones de pesos. Por lo tanto, movimientos por ahí inusuales que podrían serlo, ¿no? movimientos en miles de millones de pesos. Si yo soy una empresa pyme, pequeña, mediana empresa, pues obviamente a lo mejor mis movimientos son de miles de pesos, de cientos de miles de pesos. Por lo tanto, si de repente me llega un depósito de millones de pesos o de miles de millones de pesos, pues va a ser una operación inusual. Entonces, este tipo de operaciones, igual de alguna forma en el artículo 33 del código, vienen siendo reguladas como operaciones atípicas. Entonces, una operación atípica, la autoridad la va a estar cuidando. Si tienes un depósito atípico, si tienes un movimiento atípico, la autoridad te lo va a hacer saber, te lo va a notificar con la finalidad de que lo puedas aclarar. Esta situación no es nueva. Muchos de ustedes probablemente estén de acuerdo conmigo que las autoridades fiscales desde mucho tiempo atrás ya venían monitoreando este tipo de movimientos. Lo que hace ahora la autoridad a través del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, pues es... ...normalizarlo, regularizarlo o en su efecto poner un fundamento legal. Es lo que para nosotros denominábamos como las llamadas revisiones profundas. Algunos de ustedes, por ejemplo, durante el año pasado o años anteriores... ...la autoridad les hacía algunas preguntas insistentemente sobre algún tipo de movimiento... ...era precisamente para identificar o conocer esa diferencia que había... ...entre los ingresos que en algún momento dado se declaraban... Y en algún momento dado lo que yo podía llegar realmente a percibir. Entonces, son elementos que ayudan a la autoridad para estos efectos. Otro tipo de ingresos que también pudieran llevarnos a este problema es, por ejemplo, el reembolso de los viáticos. Como tú sabrás, los viáticos también son un tema muy discutible, puesto que las autoridades, pues primero nos piden una regulación a través de un CFDI. Más adelante vamos a comentar un poco acerca de ello. Pero igual, ¿de qué manera voy a lograr que el reembolso de viático más bien se evite? Como tú lo sabes, el CFDI de nómina me señala que el viático se tiene que controlar a través de un comprobante de nómina y si yo te deposito como trabajador un viático, lo voy a plasmar en el comprobante fiscal. Y cuando yo te descuente la parte respectiva a toda esta situación, también va a ser a través del propio comprobante de nómina. Entonces hay que evitar que el trabajador o los trabajadores nos hagan reembolso de dinero por cuestiones del viático. ¿Cuál es la finalidad? Evitar precisamente esa confusión de que el, la autoridad pueda llegar a entender que estamos recibiendo un dinero que obviamente no pertenece a este concepto. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿tienes contrato laboral? O sea, ¿puedes demostrar que este trabajador realmente realiza un trabajo personal subordinado? Dos, ¿en el contrato de trabajo se especifica que esta persona realmente está enfocada a realizar viáticos? ¿O su actividad está enfocada precisamente a realizar ciertas actividades que lo obligan a realizar un tipo de viático. Son cosas muy importantes. Aportaciones por socios, incremento de capital. Fíjate que aquí creo que la mayor preocupación puede ser la aportación en dinero. De repente hay socios que sí, efectivamente, tienen recursos, pero de repente no conocen las obligaciones y las limitaciones que por ley se especifican. En el artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta se nos establece 76, pero yo te dije 76, es 76, son las obligaciones de las personas morales. En una de las fracciones creo que es la octava, la autoridad me establece por ahí que si yo tengo aportaciones de capital en efectivo, tengo que presentar una declaración informativa cuando los montos de la aportación rebasen los 600 mil pesos. Esta es la forma 86A. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de presentar esta declaración informativa, Rued eh, Si tú tuvieras una aportación de ese tipo en efectivo, ...y rebasar el monto de los 600 mil pesos. La, el formato 86A es con el objetivo o la finalidad de no acumular el ingreso. Lo primero que obviamente se debe de evitar es que se depositen aportaciones de capital en efectivo. Tú lo sabes, operaciones de lavado de dinero, situaciones que nos pueden llevar a, a entender o a pensar las autoridades... ...que es una enajenación etcétera. Sobre todo porque el manejo del efectivo es muy complejo de poderlo demostrar cuál es el, el fin... Entonces, por lo tanto, esta declaración informativa tiene como finalidad pues, soportar un poco esa situación y aclararle que el objetivo o la finalidad o la aportación de ese recurso fue para incrementar el capital que le hizo el accionista X, el origen del recurso, etc. O sea, es un, en cierta forma aclararlo. Pero yo, yo no iría a ese extremo. Yo trataría de evitar como contador, como empresa, que realmente el accionista tuviera esta situación de depositar en efectivo. Le mando una circular a los, a los accionistas indicándoles precisamente por las obligaciones y las restricciones de carácter fiscal, evitar las aportaciones de capital a través de efectivo. Quieren realizar una aportación de capital que sea a través de cheque, que sea a través de transferencia de bienes, probablemente, a lo mejor alguno aporta, no sé, una camioneta, a lo mejor alguien aporta, no sé, inventario, ¿sí? maquinaria, etc. Entonces yo creo que es más viable tener ese tipo de aportaciones, hacerlo en efectivo por toda la implicación, jurídica y, y sobre todo este, de demostración ante las autoridades. De la misma manera, no todos los ingresos en bienes, porque también puede haberlo, representaría en este caso este, una aportación de capital. Por lo tanto, acuérdate, bajo el término de que cualquier eh, variación positiva en el patrimonio se entiende como un, un ingreso, pues entonces cualquier cosa que yo tenga como nueva Dentro de, mi, dentro de mis bienes pues prácticamente dice la autoridad ah, este cuadro no lo tenías no sé si recuerdas que una de las reformas fiscales era precisamente esa ¿no? videograbar, grabar o fotografiar en una revisión o en un proceso de auditoría el interior de las instalaciones del contribuyente, lo cual obviamente se, se prohibió, se prohibió por obvias razones, ¿no? porque si el auditor o las personas de la, de, del SAT ingresan a nuestras instalaciones y graban o filman ellos pueden entender que lo que hay dentro de mis instalaciones de alguna manera podría ser parte de mi patrimonio y no necesariamente el hecho de que yo tenga, por ejemplo, un cuadro a lo mejor puesto en el piso no significa que el cuadro sea mío. Oye, es que te grabé un Porsche ¿sí? en tu cochera, en tu garage. Sí, pero el hecho de que tenga el coche adentro de mis instalaciones no significa que sea de mi propiedad. O sea, yo puedo tener un auto, pero ese auto puede ser de mi hermano, puede ser de algún cliente. A lo mejor me lo dejaron en garantía, no lo sé, o sea, puede haber tantas cosas y tú lo sabes, desafortunadamente la autoridad siempre piensa mal. Porque...